La vista para allá Ya sí, ve dónde iban pasando la por allá vamos hasta allá donde están aquellas personas que las vamos a pasar ahorita ¿eh? acá ese puente que está ahí. Vamos a pa vamos a pasar ahorita ahí. No, hey, brother. Ya están. David, mira David. está la high oh, school so okay. ese puente que ese puente know? ¡Qué hermoso! este puente acá! Trabajando, trabajando. José, ¿te quedas o te vas, José? ¡Bye, José! ¡Bye, hey, bye, friends! ¡Te Bye hermano! son. hermano! David, muévete David. Ahí está la high school. No sé qué, está okay. Ese es puente que... Kids, sí, ese puente. No. Qué hermoso este puente trabajando, acá. Trabajando. José, ¿te quedas o te vas, José? Bye, José. See you right now. Bye bye, Breeze. esos juegos que hay en este, en este parque ¿no? vamos a ver vamos a ver josé vamos a ver josé toca eso a ver que, que es como toca como suena eso josé Eso de allá, los juegos que hay en este parque. How are you doing out there? That's <laughs> not my home. How are you doing out there? No, I'm not my... Freaking... Land. Oh, see, I don't need to let him over. Get up at the left <laughs> no, here, Let me fly it. I yes. want to fly good. it. I don't work. How's your straw going? Your straw going? Okay, where is the hotel? in the Oke, let's go para allá está bonito ir, a, ir hasta allá, que a la donde está la, la montaña. Sí. Ya va Ya cayó la noche aquí nosotros en este parque. No, tal vez no nos asusta el tigre o el león, pero. bueno. Quiere caminar. Vamos a caminar. What? Una culebra, José. Una culebra. <laughs> Una culebra, José. And he was supposed to get a haircut, like a lot of guys that want to cut his hair, they're like, let me cut your hair, let me cut your hair. I'm like, he wants a, a what a razor cut, and a, a vase. Ya estamos cerca de la calle aquí, que está yeah. ahí para I salir, pero want, vamos a dar la vuelta he hacia allá. I para... I said, let's go. I asked to go with me. He was like, no, I don't want to go. I'm like, Jose, let's go. No, I'm now? like, okay. And the guys even told him, told me today, that like, whenever he's ready, just call me and we'll cut it. I don't I'm want like, to okay. cut it, I don't like it. <laughs> I'm like really over.